Buenos días, entramos hoy en, en un estadio superior del análisis historiográfico, la historiografía de paradigmas, que incluye la historiografía de tendencias, el sujeto colectivo, y también la historiografía tradicional, autor y obra, el sujeto individual. Esto ha sido posible a mediados del siglo pasado por la emergencia de una nueva disciplina, la teoría y la, y la historia de, de la ciencia, de la mano primero del neopositivismo, del, eh, del empirismo lógico del Círculo de Viena y sobre todo del neopositivismo, eh, nunca reconocido pero real, de Karl Popper, eh, furibundo antimarxista, por lo demás lo que limitó bastante eh, todo el avance que supuso para la historia y la teoría de la ciencia eh, Karl Popper. Casi contemporáneamente surge eh, lo que nos trae aquí, es decir, un concepto de la historia de la ciencia aplicable a la historia eh, en general. Eh, protagonizado eh, por Thomas S. Kuhn desde los Estados Unidos, que nos hace entrar en, en una fase post estructural, post, digamos, positivista de, de, del concepto de ciencia, a, a, no solamente de la, de la historia de Ascendia, también del concepto de, de ciencia, eh, para, sobre todo para lo que nos interesa, para su aplicación a la, a la propia historia. La obra, en fin, fundamental para este tema que nos ocupa de Karl Popper es la lógica de la investigación científica y la obra fundamental para lo mismo, pero superando a Popper, de Thomas S. Kuhn es la estructura de las revoluciones científicas. Esta última, publicada en el año 1962, que es el año en el que también se publica en español la lógica de la investigación científica. Bueno, con estos mimbres. Hicimos el cesto, ¿verdad? Thomas S. Kuhn se consideraba a sí mismo eh, historiador. Él es un filósofo reconvertido en historiador. Excepcionalmente eh, pues, voy a dar una cita de, de, de en este sentido. El propio Kuhn dice, asombrado, me di cuenta de que la historia podía ser útil para el filósofo de la ciencia. De hecho, él y sus discípulos pertenecían a la Asociación Norteamericana de Historia, no a, a, a su homóloga en, en el campo de la filosofía y lo tenía a mucho orgullo. Él pudo dar un salto en lo que es la epistemología de la ciencia gracias a la historia, y lo reconocía y lo reivindicaba eh, siempre eh, naturalmente. Obviamente nosotros a los descubrimientos de Kuhn en la aplicación de la historia a la, a la historia y la filosofía de la ciencia vamos a hacer rectificaciones que vienen de dos, de dos eh, que tienen un doble origen. Por un lado, porque a diferencia de Kuhn nosotros somos historiadores profesionales y actuales, claro, estamos trabajando sobre ese tema, eh, en fin, varias décadas, Después. Y en segundo lugar también porque tenemos la experiencia de historia de debate, historia de debate no hubiera existido sin la historiografía de, de paradigmas eh, animada por, por las teorías de, de, de, de Kuhn y, y tenemos ya pues eso, dos décadas, más de dos décadas de experiencia de, como observatorio de la evolución historiográfica en el mundo y, y, y como experiencia también de la puesta en práctica de un nuevo paradigma historiográfica para la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Tres conceptos revolucionarios aporta Kuhn. ¿no? El concepto de paradigma, el concepto de comunidad de especialistas, comunidad de historiadores para, para, para nuestro caso, ¿no? y el concepto de revolución científica que de una manera sinónima más o menos podemos tratar como, como cambio de paradigma la revolución científica es un cambio radical de, de paradigmas que además afecta a toda la disciplina en su, en su conjunto ¿no? obviamente podemos aplicar hay quien duda, ¿no? pero claro no son historiadores de que se pueda aplicar la teoría de Kuhn a, a la propia historia. Pero ya digo no son historiadores ni son inteligentes. porque qué? Eh, si él utiliza la historia para revolucionar la historia de la ciencia, es obvio que sus conclusiones pueden ser aplicadas a la propia historia en la que él se inspira, obviamente. Él siempre, igual hacemos nosotros, cuando habla de, del paradigma establecido en una disciplina, se refiere a la disciplina en su conjunto, en un ámbito internacional, lo cual no quiere decir que ese enfoque de paradigma no pueda ser aplicado, pues desde luego a las tendencias historiográficas, que son las que generan una dinámica de consenso y debate en el interior de una disciplina, y también a diferentes ámbitos de tipo geográfico o temático en la que se puede subdividir una disciplina y así lo hacemos nosotros aunque dedicamos eh, eh, nuestra atención principalmente a la evolución de, de la disciplina en su conjunto es decir, desde un punto de vista eh, internacional Bien, empecemos por lo primero, el concepto de paradigma hay dos acepciones, una clásica que es la que todo el mundo conocemos, es decir que es la que viene en los diccionarios que, que se refiere a paradigma como ejemplo como ejemplar y como modelo lo cual sigue teniendo interés porque para hablar de los paradigmas particulares, no del paradigma como consenso, del paradigma general de una disciplina como, como, como, como hizo, como hizo Kuhn, pero con todo es interesante la nueva acepción que incluye Kuhn en la, eh, como, en la, como significado de la palabra paradigma es eh, otra cosa es paradigma como consenso es define paradigma como el conjunto de creencias emplea el término creencias que sobre metodología, historiografía, teoría y otros temas eh, comparte una comunidad de, de, de historiadores ¿no? hay que decir que esta, que, que esta acepción la primera vez que traté yo sobre este tema hace años pues solo se encontraba en diccionarios electrónicos pero ahora ya se encuentra incluso en un diccionario de la lengua española mal redactada y mal entendida, es que no he leído a Kuhn el filólogo que hizo esa excepción porque habla de compartir teorías cuando, cuando justamente eh, eh, Kuhn insiste mucho en que los, lo que se comparte son creencias, y, y pueden ser teorías, enfoques metodológicos, historiográficos, valores profesionales y no profesionales. Eso es lo importante y lo revolucionario de, de los planteamientos de Kuhn. No profesionales, es decir, que él tenía en cuenta... Cómo funcionaban las cosas en realidad y cómo las comunidades científicas también a veces tomaban sus decisiones en base a prejuicios, concepciones religiosas, ideológicas, políticas, es decir, principio de realidad para el estudio de las disciplinas y su evolución. Y eso además lo sabemos especialmente los propios historiadores que tratamos con una realidad en fin, tar, tan permeable como es la, la propia evolución histórica y como es la propia eh, oficio que, que estudia esa evolución, historia tan permeable y tan multidimensional. Bien, eh, ¿nosotros qué tenemos que, que añadir a esto? Bueno, lo dicho, no, no sobra repetirlo cuando hablamos a, como ahora mismo del concepto de de paradigma, que el paradigma se entiende como el paradigma general de una disciplina, el conjunto de consensos que genera un oficio determinado, en nuestro caso el oficio historiador, pero también se puede hablar, como las tendencias tienen un papel muy importante en la formación de los paradigmas, de paradigma común que eh, lo hace Kuhn y nosotros lo hacemos con frecuencia y lo hicimos a la hora de analizar eh, el paradigma de la historia en el siglo XXI que supera el positivismo décimo, décimo nónico. Por lo tanto, ese, ese concepto general de paradigma común naturalmente incluye los paradigmas eh, particulares. Eh, a los que hay que hacer mención también, por no de, hablar de los referentes de los propios paradigmas y del propio consenso general de una disciplina, que son personas de carne y hueso, que son profesionales concretos, que tienen un, una obra eh, que, hay sobre, que hay que analizar, pero no pensando que, que, que el mundo de una disciplina es esa fragmentación individualista eh, en la que algunos creen negando negándola la realidad de, de, una, de, un plantea, de una evolución y, y de una realidad colectiva eh, eh, que, que constituyen eh, las, las disciplinas eh, académicas, en este caso la disciplina eh, histórica. ¿no? Bien, eh, comunidad de especialistas, en nuestro caso comunidad de, de, de historiadores. Ahí es donde, si bien podemos hablar que en el caso de del concepto de paradigma se da un, un giro importante. De, aquí no es menor en el caso del concepto de comunidad especialista porque estamos hablando de un giro epistemológico, es decir, que afecta a la teoría del conocimiento de la historia como disciplina. Porque viene a decir Kuhn que la verdad histórica es consecuencia de los consensos que, que se organizan o que tienen lugar en una comunidad, en este caso, de, de, de historiadores. No, no, tanto, no tanto son producto de, la, de los resultados de la investigación empírica como de los consensos que se realizan, a veces, contra los propios resultados de la investigación científica. Por eso dice Kuhn muchas veces... Que, que para que un nuevo paradigma se implante pues tiene que superar las resistencias del viejo paradigma que están, digamos, ancladas eh, desde a veces desde hace décadas o más eh, en la comunidad de, de, de, de historiadores generando prejuicios eh, historiográficos eh, hondos, ¿verdad? Eh, entonces tenemos esto, tenemos que, que de una manera tácita o explícita se generan consensos sobre que tienen en cuenta los resultados de la investigación empírica y que a veces, a mí me pasó, los resultados de la investigación empírica no son asumidos completamente por prejuicios o eh, otros factores extra, extra académicos. Es el caso, por ejemplo, para mí, de la investigación sobre el derecho de pernada en la Edad Media, gallega, española, etc pulcramente ejecutado con documentos, etcétera, que demuestran la realidad del derecho Pernada en, en, en el feudalismo, con, a partir del ejemplo, digamos, hispano, y que sin embargo, pues incluso entre nosotros, aquí en España, pues hay quien por prejuicios normalmente religiosos eh, no aceptan la realidad de un derecho de pernada que en un momento dado podía ser aplicado pues, por un señor laico o por un señor eclesiástico. Por lo tanto, esto es revolucionario y sumamente importante. La verdad histórica la decide los consensos de la comunidad de historiadores. La única pega que tenemos que añadir o rectificación es que Kuhn, que desarrolla esta, esta idea de que la comunidad académica decide la, la verdad, eh, más allá incluso de los resultados de las investigaciones empíricas, que él lo aplica sobre todo a la física, a la química, a la biología, ¿no? Y, y, y no tiene suficientemente en cuenta cómo los cambios sociales, políticos y culturales inciden en los consensos eh, que se van generando eh, en las comunidades de, de, de especialistas. Claro, eso no es más fácil verlo desde una ciencia social eh, como la historia, pero sabemos que no es menos cierta esa influencia externa en la generación de consensos científicos en una comunidad de especialistas, pues en otro, en otro campo, pues como la física, que ha chocado una y otra vez con el creacionismo, o como la biología, etcétera eh, que ha chocado con todas las reticencias a, la, a, las, a, las, a las propuestas científicas de Darwin, etcétera por lo tanto ahí en ese sentido es necesario encender una pequeña luz roja, es decir, tener en cuenta que en los análisis de de paradigmas para entender la evolución de una disciplina, es muy importante tener en cuenta la influencia de la sociedad, la política, la, la iglesia, etcétera, desde fuera de esa disciplina eh, académica. ¿no? Eso lo hemos demostrado ya con lo que llevamos hablado en, en, este, en esta serie de vídeos, ya con la revolución historiográfica del siglo XX, que, que naturalmente depende o es resultado de, de factores sociales, políticos muy importantes que han tenido lugar en el siglo, en el siglo pasado, ¿verdad? Bien, eh, cambio de paradigmas, esa este es el tercer, el tercer, la tercera pata de, del planteamiento teórico e historiográfico de Kuhn, eh, que tan útil nos, nos nos está resultando por lo menos desde el punto de vista de historia y debate para entender el momento en el que atraviesa nuestra disciplina entre, en, la, en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI pues bien, este cambio de paradigmas él le llama revolución científica titula así su libro bueno, se puede utilizar como sinónimo ya lo dijimos, el término eh, cambio de, de paradigmas y se trata de un giro historiográfico también importante, con ¿Cómo razona Kuhn? Él dice que el conocimiento científico no avanza por acumulación, sino por rupturas epistemológicas a través de revoluciones, rupturas de cambio, de cambio de paradigmas. Eso realmente es cierto, no podemos más que estar de acuerdo. Eso es, digamos, junto con el concepto de comunidad especialistas y de paradigma. Eh, lo que ha aportado Kuhn no, al conocimiento de, de la ciencia de la evolución de la ciencia, su conjunto tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas pero de, de, de todas maneras de todas maneras hay que decir como a partir de la, de la experiencia historiográfica pura eh, eh, mía personal pero de la historia de debate, en su conjunto que a veces hay que pensar con dos ideas a la vez, que el avance del conocimiento se produce a través de la revolución, pero también de la acumulación. he eh, dicho de otra manera, por ejemplo, eh, a la hora de implantarse el paradigma común de los historiadores del siglo XX, ya vimos cómo continúa el positivismo. Es cierto que un nuevo contexto, como neopositivismo, pero continúa. Y ahora mismo, cuando estamos planteando un nuevo paradigma para este siglo, para el siglo XXI, estamos nosotros mismos de una manera explícita, eh, no oculta como hacían los nuevos historiadores del siglo pasado, de una manera explícita estamos reivindicando cierta continuidad de los paradigmas de análisis del marxismo. Por lo tanto hay que rectificar y hacer algo más compleja la definición el razonamiento de Kuhn sobre que la historia, la, la, una ciencia avanza por, por revoluciones, no por a, acumulación. Ambas cosas. Evidentemente, eh, la revolución y los cambios paradigmáticos van por delante, pero no es menos importante la continuidad de... De los, de los paradigmas anteriores, es decir, cómo cada paradigma que revoluciona nuestra disciplina va dejando un pozo que es asumido por los paradigmas posteriores. Aún con este, con este añadido no queremos disminuir el papel tan grande de, de Kuhn en, en, a la hora de definir la filosofía y la, y la historia de, de, de la ciencia eh, dándole toda esa importancia que tiene a la, a la revolución científica en las disciplinas de científicas, vamos, valga, valga la redundancia. Claro, eso es lo que predica el marxismo, ¿no? en, en el ámbito social y, y político, ¿no? no estrictamente científico, porque no hay una, una historia marxista de... De, de la ciencia en fin, bien definida ni probablemente sea necesaria porque Kuhn un poco ha cumplido ese papel sobradamente y ha ido eh, mucho, mucho más allá pero en mi opinión no está claro que tuviera algún contacto cuando se fraguó eh, esta, esta nueva teoría de la ciencia y de su, y de su evolución en los años 40-50 primero era en la época de McCarthy eh, en fin y no es fácil encontrar casos, como no sean, de, de científicos políticamente muy definidos, etcétera de influencia del marxismo. Pero con todo él, eh, observador inteligente de, de la realidad científica y de la realidad historiográfica, muy inteligente y muy observador, pues no entiende, se ve en su obra, no entiende la historia desde un punto de vista positivista tradicional sino que va más allá, él llama a la historia crónica, más allá. Él plantea que la historia tiene que ser explicativa, tiene que ser socioeconómica, eh, tiene que trabajar sobre todo sobre el cambio, que otra cosa podía decir, eh, tiene, y, y no puede despreciar ni la teoría ni la posibilidad de leyes históricas. ¿no? Por lo tanto, es una evolución paralela en una historiografía como la norteamericana, en, esa primera, en esos años centrales del siglo XX pues estaba dominada por un positivismo que evolucionaba hacia un neopositivismo. La revolución historiográfica del siglo XX en Estados Unidos eh, no fue tanto consecuencia de la influencia de Marxismo y anales como de la evolución del positivismo a un neopositivismo lo que ellos le llaman historia-ciencia-social y eso en el Kuhn de los años 60 pues está un poco ya presente eh, de alguna manera pues por, por por su propia inteligencia para para entender lo que puede o debe ser el, el oficio de historiador que él aplica a, a la evolución de la de la ciencia y segundo probablemente también de lecturas a, a las que no hace referencia de historiadores norteamericanos. No olvidemos que en Norteamérica, a diferencia de otros países, como en el caso de Francia o de México, etc., la revolución es un valor positivo, está muy bien considerado. Entonces, en este caso, la revolución americana. Entonces, para él hablar de, de emplear el término revolución, un título de una obra de historia y de filosofía de la ciencia, pues bueno, el contestó lo, lo, lo, lo ayuda a ello, no, no, no tanto, a lo mejor, por influencia del marxismo, sino por influencia, en ese caso, de la historia de los Estados Unidos eh, de, de, de América, ¿verdad? Bien, Kuhn, a la hora de hablar de cambio de paradigmas, considera que hay periodos de ciencia normal y periodos de ciencia extraordinaria. La ciencia normal es cuando funciona un paradigma o consenso establecido y, y la disciplina avanza. ¿no? Y, y ciencia extraordinaria es cuando se produce una anomalía y el concepto de anomalía consiste en que, que el avance científico choca con el paradigma establecido, el paradigma establecido se convierte en un obstáculo para el para el desarrollo de la disciplina y del conocimiento científico que sea de qué disciplina, claro eso suena muy a marxismo Yo, a pesar de todo, insisto que se trata de una, de un, de una, de una evolución intelectual más bien paralela que, que, y no hay, no hay una, una, una relación directa, pero, pero claro, que evidentemente a los que nos criamos en el marxismo político, nuestra juventud, nos suena muy a marxista. Por eso tuvo tanto, tanto éxito, no es porque, porque sea sean parezca marxismo, perdón, sino porque es efectivo y ayuda a entender lo, los momentos críticos que atraviesan toda la disciplina, insisto, por influencia externa, no solo por, por, por la evolución interna, que es a lo que, eh, lo que teoriza eh, Kuhn, pero de todas maneras es eh, sumamente importante, porque nos hace comprender mejor las crisis de, de paradigmas, donde lo viejo eh, es, se resiste a la imposición de lo nuevo, y, y en eso es muy, muy categórico, Kuhn explica cómo una comunidad académica o científica establecida pues resiste, aunque eh, los resultados empíricos sean claros, resiste a cambiar, las ideas establecidas en las que se ha formado y en las que se ha constituido el viejo paradigma, todo ¿no necesario, pues eso, una revolución científica, una revolución paradigmática, un cambio de paradigma radical, donde lo nuevo acaba imponiéndose porque las disciplinas, en cualquier caso, pues, aparte del instinto de supervivencia que puedan tener sus élites, tienen el instinto fundacional de, digamos, de servir al conocimiento histórico, en nuestro, al conocimiento en general, en nuestro caso, al saber, al saber histórico. Lo único que añadiríamos nosotros al concepto de revolución científica o de cambio de paradigmas y de crisis de paradigmas, de, de la dinámica entre el viejo y el nuevo paradigma de Kuhn, es que el debate que él aceptaba para los periodos de crisis paradigmática y consideraba que cuando se entraba en una nueva fase de, de ciencia normal ya no era necesario, hoy, cuando menos en historia, es más necesario que nunca. Bueno, yo creo que en cualquier otra disciplina, no hay más que ver los de Ayer, lo, todos los debates continuos que hay en física, que es la madre de las ciencias naturales, pues sobre el origen del universo, la teoría del big bang y, y los planteamientos de, de Einstein, que, es, que si se verifican, que no se verifican. Hoy ya, a diferencia de la época más tradicional, de Kuhn, Hoy ya el debate debe formar parte de, la evolución, de una manera permanente de la evolución de cualquier disciplina académica, científica, incluso en su periodo de, de mayor estabilidad, que suelen ser los periodos más amplios. Bueno, imaginaros, o no, porque ahora mismo en el tránsito del siglo XX al siglo XXI nos seguimos encontrando... Encontrando con una pugna entre paradigmas muy diversos, que aparentemente no, no, no parece que se vaya a dilucidar un plazo corto, entre otras cosas, porque la historia es mucho más sensible que cualquier otra. Eh, incluso ciencia social, por no digamos las ciencias de la naturaleza, los cambios que se producen a nuestro alrededor, es decir, a la historia de vida. Y la historia de vida sigue, sigue estando muy perturbada y sigue estando muy acelerada. Todo va a ser difícil que a plazo corto podamos llegar a un paradigma establecido y a una fase de ciencia normal en, en nuestra disciplina. Por lo tanto, aunque solo fuera por eso, el debate de la historia debe continuar en el ámbito de la teoría, de la metodología, de las relaciones con la sociedad, etc. Ah, y además debemos aprovechar para incluirlo en el funcionamiento normal de nuestra disciplina tan, tan, tan influida por los cambios sociales y políticos y culturales que estamos viviendo en esta época y que hemos vivido en épocas pasadas. Nada más amigos, estas es, son los aporta, las aportaciones de Kuhn y, y nosotros vamos a tratar en los próximos episodios de explicar eh, cómo nos, sirviéndonos de estas teorías, pues hemos avanzado en, en, en lo que en lo que es el debate historiográfico eh, en el siglo XXI y hemos avanzado propuestas para, para llegar a un periodo de esencia eh, normal en nuestra disciplina para saber más aconsejo pues eso, dos libros un libro del que ya hablé repetidas veces, La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn y otro libro de artículos especialmente útil para los historiadores que se llama La tensión esencial ahí hay por, por lo menos dos o tres trabajos sobre cómo utiliza él la historia para revolucionar la historia y la filosofía de la ciencia, y cómo, cómo, qué entiende él por historia, etc. Sumamente interesante. Y en tercer lugar, si queréis saber cómo se puede aplicar, además no es una hipótesis, lo hemos hecho durante los últimos años, las teorías de Kuhn a la evolución historiográfica, pues aconsejo eh, mi trabajo escrito sobre el paradigma común de los historiadores del siglo XX que lo tenéis pues tanto en mi página web personal como en, en, mi, en mi perfil en eh, academia.edu eh, bien la próxima semana entramos ya de decía en, en lo que es eh, nuestro planteamiento el nuevo paradigma para, para el oficio de historiador en el siglo XXI y empezaremos eso será el capítulo 19 de nuestra serie con lo siguiente. ¿Qué es la historia? Nada más y ser felices.